Cuéntanos un poco mitos y realidades de decir eh, cosas que son, que se dicen y no son verdad o, o, o cosas que al revés. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Quiero que me digas tú qué, es, qué se escucha. O sea, para, para yo de, para decir, vale, esto es verdad o no. ¿Qué has escuchado? ¿Qué vale, tal? Lo, de, lo, de, lo de los guapos. Decían, porque. Vale, a ver, eso de los guapos decían que premiaba más. No, no porque tú tengas, evidentemente, prefiero ver a una chica despampanante que a una chica. No, no, tan, no tan guapa, pero eso no tiene que estar reñido con el valor, porque, o sea, el, el aprendizaje o la intención de búsqueda, porque evidentemente puede ser una chica o un chico, no muy agraciado, pero te da un, unos tips de, yo qué sé, de algo que te interese brutales. Entonces, claro. Pero yo había oído que si eh, A igual dos condiciones, imagínate tips brutales de yo que sé, ahora que está muy de moda eh, Hacer reviews de series que me, a mí, bueno, mm. claro Por mi el contenido que veo me salen Miles de gente que cada vez hay más ¿Vale? a Una chica O un chico guapo, una chica Decían Que TikTok premiaba más a la otra persona Aunque la review sea igual O incluso a lo mejor sea mejor la de la otra persona eso te iba a decir justo a igualdad de condiciones el mismo valor y mismo tal va a ganar la persona guapa evidentemente vale pues es, por... eso es así pero porque eso ya no es TikTok es que es algo humano o sea al final nos atrae mucho como que confiamos o que nos llama la atención a alguien guapo vale que a alguien que es un poco menos guapo no o feo eso, eso es así eso es verdad a igualdad de condiciones me refiero vale pero luego por ejemplo en TikTok lo que yo lo que lo que ha cambiado mucho con respecto a Instagram Y eso me encanta uh -huh. Es que hay mucha gente con eh, discapacidades O síndrome de Down sí. Enfermedades súper comunes que, que parece que no, pero son comunes O sea, que me refiero que están ahí uh -huh. O enfermedades incluso raras, ¿no? que Yo he visto gente que tiene enfermedades súper raras Que nunca he visto por TikTok Sí, yo también y, so, y son gente que se muestran y cuentan sus enfermedades Y tienen una locura Mi. de seguidores Yo he visto a uno eso, con millones Sí, sí, sí. Eso, eso me gusta, que como que que, al contrario que Instagram que era la perfección Absoluta, todos somos guapos y perfectos vale. Aquí no, aquí ves a gente Que enseña ruedas, que tiene muchos seguidores Y, y, y tiene la capacidad de llegar a mucha gente Eso está muy guay Eso ves, pero ves, eso En contra se, se, mm, O sea, es lo contrario De lo que estábamos hablando Alguien con una silla de ruedas no es alguien agraciado o sí a lo mejor sí pero, pero bueno están sillas ruedas eh, sí que es, es algo como más eh... es ah. como conecte, yo creo es que al final claro. es, es en TikTok es autenticidad total y es como conectas con tu audiencia no vale bueno lo de autenticidad total vamos a no a coger... ver total la total nunca hay <risa> pero me refiero que es mucho más auténtico TikTok que Instagram mucho más sí es mucho sí. más Vale, Sin pues duda. mira, otro, otro, otro mito, ¿vale? Pues entonces, mira, Sin duda. TikTok es mucho más eh, sí. real que Instagram. Sí, al final en Instagram, incluso si te das cuenta, si entras en Reels o entras en TikTok, ¿Sí? el contenido en Reels generalmente suele ser como más pulido. Todo sí. más. En TikTok, no, en TikTok puedes ver un vídeo súper mal grabado con el móvil uh -huh. y ahí está, ¿sabes? Claro. O sea, se ve como más autenticidad en ese sentido. Vale, es como, es, es la frase, ¿no? Que se decía que eh, muchas imágenes o parte del mundo en realidad solo existen en Instagram. Porque luego ibas al Dial City y decías, hostia, esto no es lo que aparecía, no, esto no, es no lo tiene lo esos aparecía. colores. Claro, no tiene esos colores ni sí, esa sí, profundidad sí. Ni, ni nada de nada, claro. Eso es curioso. Vale, otro mito, a ver si es mito o realidad. Lo típico que para generar engagement y crecer mucho de forma orgánica, al principio tienes que publicar cuatro, cinco, seis veces al día mínimo. Eso lo escuchas. A ver, hombre, a ver si, si puedes publicar eso, pues genial, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, la cantidad de... siempre va a hacer volumen y, y el volumen va a ser lo que te permita primero entender cómo funciona la plataforma y qué funciona, uh -huh. y así un poco eh, decir, vale, publico seis al día. Pues está funcionando siempre estos dos. Os ves patrones, que al final si no subes mucho contenido no lo vas a ver. Pero tampoco es necesario vale. para crecer eh, publicar tanto, ni mucho menos. Ah, bueno, claro, tú, está, tú estás diciendo la idea de, bueno, como escribir. Al sí. principio escribes muchísimo, muchísimo, muchísimo para ver lo que funciona y aquí tú dices de con, subir mucho contenido para ver lo que realmente funciona. Exacto. Eh, y aparte de eso te va a poder descubrir eh, patrones que se que se repiten no que si a lo mejor mira hago vídeos de tanta duración eh, están funcionando mejor que los de un minuto eh, si pongo estos textos me funciona mejor que estos que estoy probando aquí va sacando claro. más, más patrones pero yo mínimo sí si, sí si, o sí si recomendaría un vídeo al día uno mínimo al día no vídeo al día claro. cubrir la semana si es posible vale. eh, para mí es lo ideal si no pues ir a cinco pero muy bien pensados. Sí, cinco a la semana, pero muy bien estudiados y muy tal. ¿no? Muy bien estructurado el guión, sobre todo el guión es la clave en TikTok. El guión vale. y tu estructura tu final que eres copy y sabes cómo va esto. Claro. Los tres primeros segundos son clave, porque si no van a pasar y hasta luego. Claro. Entonces, los primeros tres segundos y luego la estructura que, que tengas es, es clave. Y más cosas, ¿no? Evidentemente, pero. Claro, sí, sí, sí. Eh, pero eso. Si vas a cinco es como pensarlos muy bien para intentar dar en la diana.